¿Qué tal amigo y amiga cranianos? ¿Cómo están? Eh, aquí estamos en otro videíto de aquí de los Cráneos, yo soy Toño Silva ahora a ahora La Maligna y ahora les vamos a pasar un... más bien les voy a compartir un poquito de cómo empecé yo con empezar a tocar guitarra eh, cómo usar la púa, plumilla plectro, como le quieran llamar, de forma correcta, pues, sobre todo porque pues, cuando empezamos tenemos muchos vicios y, y pues a veces eso nos dificulta un poquito para poder interpretar la pieza o, o, o tocar alguna parte de alguna canción en, en general en la guitarra y es muy fácil es enviciarse y no usarla bien esto es muy básico esto más bien es para gente que le gustan la guitarra que está empezando pues miren de entrada la púa se agarra con estos dos dedos el pulgar y el índice esa es la forma correcta, hay quien la agarra así, con toda la mano y hay quien la agarra por acá Digo, cada quien se acomoda como puede, ¿no? pero digo, lo, digamos que lo más práctico es tomarla con estos dos, dos dedos Sobre todo porque a veces queremos usar los demás, los otros dos para un arpegio, para hacer ciertas cosas Y pues siempre ese es lo más recomendable Pues para empezar, la púa se tiene que usar, en la guitarra lo que siempre hacemos es un golpe para abajo y uno para arriba, así uh esa sería la forma correcta de, de ir tocando cada cuerda de, de acuerdo a lo que... si es un solito pues vamos atacando la cuerda para abajo, para arriba sobre todo para tener eh, uniformidad en el sonido y, y pues a la hora de cambiar de nota pues que no se está tanto ¿no? a, mí, a mí también se me atora, pero bueno entonces así va, así va a ser la onda es uno para abajo, uno para arriba luego voy a un ejercicio que es muy muy básico, muy sencillo pero que créanme que es muy efectivo que es así con cuerdas al aire es abajo, arriba en la sexta cuerda abajo, arriba en la quinta cuerda y así sucesivamente y luego te regresas. Se los voy a mostrar eso. Háganlo así de forma muy muy lenta hasta que lo tengan seguro y conforme vayan tomando este, confianza y vayan practicando, pues van a poderlo ir haciendo más rápido, ¿no? Ya que tenemos este ejercicio ya más o menos bien dominado Podemos empezar a ver otro tipo de ejercicios Que también sirven para cantar para la mano izquierda Al menos se enseñan como cromáticos Son muy básicos pero se los va a pasar Y es igual con la misma técnica Abajo arriba En cada, en cada golpe de traste vamos a, hacer dos, dos, vamos a hacer dos golpes por traste Que es porque vamos a empezar en la quinta cuerda Normalmente se empieza en el primer traste pero... Si tomamos la sexta cuerda en el quinto traste, para, para principias es mucho más fácil. Ya de ahí te vas este, va, se va abriendo tu mano, se va acomodando y ya te cuesta un poquito menos de trabajo. Sin riesgo que te vayas a lastimar porque si, si ya a la hora que empiezas acá arriba y haces todo el ejercicio, pues ya después de un rato si te llega a cansar y si no tienes, digamos, tu condición en las manos, pues sí te puede llegar a lastimar. Entonces voy bueno, a ya con un golpe para abajo y para arriba de la plumilla. Así sería, en la sexta cuerda. Y luego vamos a la quinta, cuarta, tercera y así nos vamos a ir hasta abajo. que si nos vamos, hagan así, no sé, cinco minutos que lo hagan todos los días y lo van a empezar a, a dominar más. Ya cuando lo tengan más, eh, más avanzado, entonces ya lo pueden quitar golpes a la púa y vamos a hacer esto. Y así hasta el... Hasta el traste 12 y lo te regresas, del 12 te regresas al 5 y con ese ejercicio vas a tener un buen dominio de la púa, o plumilla tus dedos van a empezar a, a tomar cierta independencia, eh, hay ejercicios ya después con otras combinaciones que son para eh, cuando superas ya este, y poco a poco ahorita este tipo es el que les voy a dar para que empiecen y pues mucho mucha paciencia mucha tolerancia, porque al principio es muy tedioso, muy aburrido, pero poco a poco con eso vas a ir agarrando agilidad en tu mano izquierda y tu mano derecha, y pues podrás ir mejorando en tu técnica, espero que les haya servido de cualquier comentario, pues ya saben, aquí abajito lo Pueden escribir, suscríbanse a la página www.cranon.com.mx. También visiten nuestro canal de YouTube Suscríbanse, denle click a la campanita, manita arriba Y pues nos vemos en la que sigue